Son bebés, estos bebés, bebés con celular Divertidos y adorables con su celular Y cuando la mami no llega la siguen con la apesta y que ama, mamá. Concentrados y enfocados en su celular Siete vecinos acomplejados Se ponen filtros de abdominales Mira el ojito derecho se eleva a cualquier lado porque su cerebro hace puentes neuronales como puede. Pero sabes que hablan en inglés, very, really good. Porque son bebés, estos bebés, bebés con celular. Chica, chica, chica, adorables y divertidos. No van a descansar más.